Ya saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como arroba en la esquina del Samán Y pueden escucharnos en las principales plataformas de podcasting. Estamos en ebooks, Spotify, Anchor, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más. Y no se olviden de suscribirse y compartir. Y ahora sí, empecemos. Introducción. En 1895, H.G. Wells publica su novela más famosa, La Máquina del Tiempo. El libro cuenta la historia de un científico que logra construir una máquina para viajar a través de la cuarta dimensión y, movido por la curiosidad, decide saber qué será del futuro de la humanidad. Así que se traslada nada más y nada menos que al año 802.701. Y bueno, solamente encuentra ruinas, desolación, criaturas humanoides debilitadas y que no recuerdan absolutamente nada del antiguo pasado de gloria y poder de la humanidad. Si hacemos un pequeño ejercicio de imaginación nos daremos cuenta que por muy fantasioso que sea el argumento de la máquina del tiempo, el año 802.701 en algún momento va a llegar, en algún día llegará. Hace 12.000 años atrás estábamos todavía en la Edad de Piedra y esa no es una fecha ni remotamente comparable al año 800.000. ¿Dónde podríamos estar en, para aquel momento, para ese año? Escogí el año 12.000 porque, como hemos comentado en otros episodios de este podcast, fue en esa época cuando se levantó el templo de Gobekli Tepe, que es la construcción más antigua conocida hasta ahora. Y aunque el templo era una obra maestra de ingeniería para una sociedad de cazadores-recolectores, unos 9.000 años después, y esa es una cifra que es apenas un 1% de la cifra que propone H.G. Wallace, 9.000 años, el templo hubiese parecido una obra de kindergarten al lado de las pirámides de Egipto. De hecho, muchas cosas aún parecen una obra de Kinder al lado de las pirámides de Egipto. Por no hablar de los regadíos y de las grandes ciudades de Babilonia, por supuesto. Esa fecha, 9.000 años después del levantamiento de Gobekli Tepe, era el máximo momento de esplendor de lo que se conocía como la Edad de Bronce. Y sin embargo, una serie de sucesos desconocidos que ocurrieron entre el 1200 y el 900 a.C. Pues, acabaron con cuatro de los cinco grandes imperios que existían en ese momento y solamente el Imperio Egipto de Egipto sobrevivió. El resto del Medio Oriente, de Grecia, Turquía, Babilonia, el resto de esos imperios donde estaba el Imperio Hitita y toda esta gente, toda esa zona se sumergió en una profunda y misteriosa, entre comillas, edad oscura. No sabemos realmente qué pasó en ese momento. No quedaron casi registros de nada. Ni siquiera sabemos qué fue lo que motivó la caída de esos imperios. A duras pena si nos hemos enterado de que existieron. O sea, hace poco nos enteramos de que, existió, de que existió la civilización sumeria, por ejemplo. Lo único que sabemos es que toda esa región, desde Grecia hasta lo que actualmente es Pakistán, parece una especie de Mad Max medieval caótico, desarticulado, lleno de saqueadores de aldeas, ciudades abandonadas y grandes hambrunas y oleadas de pestes. Ahora, ¿creemos nosotros que nuestra actual civilización durará eternamente? Apenas si pensamos en el futuro, de hecho. Rara vez escuchamos a alguien hablar de planes que superan los 10 años en política, pero ¿qué tal dentro de 100 años? ¿Y los próximos 200? El imperio más longevo que conocemos es el romano, cuyos últimos vestigios se fueron bajo los pies de Mehmed II en Constantinopla en el año 1450, más o menos. Aproximadamente 1500 años. Casi 2000 si les anexamos el reino y la república romana. Y eso es realmente, eso es prácticamente nada al lado de los aproximadamente 30.000 años que han pasado desde que se extinguieron los neandertales y por, neandertales, y por lo tanto los sapiens empezamos a poblar el mundo entero. ¿Cómo creen que será la configuración geopolítica del mundo en el año 2200 y en el 2300? ¿Seguirá existiendo Estados Unidos? ¿Aún existirá el petróleo en ese momento o habremos logrado conquistar, qué sé yo, la fusión en frío y tener energía barata para todo el planeta? Hoy venimos aquí a este podcast a hablar de esos escenarios futuros, de lo que acontecerá un poco más allá de lo que los políticos suelen ver o suelen prever en un plan de negocio de gobierno. Incluso sus más ambiciosos planes, en donde creen que gobernarán tres o cuatro periodos consecutivos, es francamente nada al lado de, de esta mirada que queremos echar en el podcast hoy. El, es el primer episodio de este nuevo año 2022. Y pensamos que explorar el apocalipsis es una buena forma de comenzar el año. Pero bueno, también miraremos la otra cara de la moneda, una vista igualmente breve pero necesaria de los mejores escenarios que hemos podido imaginar. El pico petrolero. Para empezar, no hay muchos escenarios buenos a primera vista. En 1989, un ingeniero eléctrico llamado Richard C. Duncan publica un artículo titulado Teoría del pulso transitorio, en el que básicamente le ponía fecha de defunción a la civilización industrial, tal como la conocemos. Luego, en una versión ampliada que publicó más tarde en 1996 y que le dio el título de Teoría de Old Dubai, Casi postula la extinción de la raza humana, por no hablar del advenimiento de un largo periodo de interregno y el inicio no ya de una edad oscura, sino de la oscuridad final que acompañaría a los restos de la humanidad hasta su fin. Bueno, no es la primera vez que alguien hablaba de la civilización industrial señalando sus peligros y amenazas. Hombres tan opuestos como una Bomber o Herbert Marcuse, ambos en Estados Unidos, ya habían atacado parte de sus problemas años antes, aunque con conclusiones bastante diferentes. Lo que diferenciaba el trabajo de Duncan, de, de sujetos como una bomber, era que Duncan no se molestaba en juzgar o criticar a la sociedad industrial, solamente la diagnosticaba. Era un trabajo muy semejante al de la teoría de los límites del crecimiento, formulada en los años 70 para un informe de la ONU. El hecho fundamental de la teoría de la teoría de Duncan es el llamado Cenit petrolero, al que también se le conoce como la teoría del pico petrolero de Hubert, que estimaba para aquel entonces que el punto de máxima producción de petróleo se había alcanzado en 1979 y que desde ese momento la producción ya había comenzado a descender suavemente y que ese descenso iba a ser cada vez más pronunciado llegando a tener un comportamiento semejante al de una exponencial, aunque negativa. Esto se debía no tanto a la cantidad de petróleo realmente existente, muchos países indican tener reservas de petróleo para varias décadas más, quizás un siglo o dos, sino al costo de extracción de ese petróleo, es decir, el momento en que para extraer un barril de petróleo del subsuelo sea necesario invertir lo que cuesta un barril de petróleo pues bueno, en ese momento no valdrá la pena seguir extrayéndolo. Claro, esto sí seguimos existiendo en un sistema basado en la economía de mercado para ese entonces. Si no es así, pues es posible que la extracción se mantenga a pérdida para mantener otros sistemas que la sociedad en ese momento considere más importantes. Pero por supuesto, no es que en cuanto se alcance ese precio la producción va a cesar. Sino que, más bien, al irse encareciendo el proceso de extracción, pues iniciará una caída cada vez más progresiva de la producción con una línea tipo asintótica en torno a ese precio de venta igual al costo de, este, de extracción y en el que, bueno, a partir de ese momento empezará a producirse la caída. El petróleo es muy importante porque la gran mayoría de los sistemas de transporte requieren combustibles fabricados con petróleo para funcionar o derivados del petróleo. Ese es el caso de la mayor parte del parque automotor que transporta los alimentos, víveres y mercancías que consumimos a diario en nuestras ciudades. También lo es el de todos los sistemas de transporte marítimo que forman la base del sistema de comercio internacional que existe en la actualidad, es decir, sería destruir en un instante, más o menos, la globalización que descansa sobre esas rutas de comercio marítimo, y por lo tanto, sería al mismo tiempo disolver un sinfín de puestos de empleo y de economías que dependen de esa circulación internacional de mercancías. En sociedades altamente industrializadas, como en los Estados Unidos, la producción de alimentos está, valga la redundancia, industrializada y cuenta con su propio parque de máquinas y sistemas de producción masiva, cuyo combustible es a base de petróleo, porque la energía eléctrica es demasiado costosa para mantener la operatividad de los cultivos industrializados, o al menos para hacerlos competitivos y lograr cubrir la demanda. El pico energético y la población, el Overshot. En su versión posterior de la teoría del Dubai, Duncan pasa a incluir otros elementos además del pico petrolero de Hubert e incorpora una visión de la producción y consumo energético en su totalidad. Y es aquí donde entra el segundo elemento apocalíptico de su teoría, el crecimiento de la población. El descubrimiento y uso masivo del petróleo vino a su vez con otra herramienta importante, la electricidad. El consumo energético tanto en términos del petróleo como en el de la electricidad permitió una mayor generación de alimentos, una mejora de las condiciones de salud y una mayor esperanza de vida, lo que repercutió en una mejor calidad de vida y un in incremento aún mayor de la población. Ahora, las poblaciones no se mantienen solas, hay que cuidarlas y alimentarlas, entonces no puedo tener más población de la que soy capaz de alimentar. Esa es la razón por la que la mayoría de las personas amantes de los perros, o los gatos, o los animales en general, no pueden tener todos los que quieren porque no tienen ni el espacio ni los recursos necesarios para mantener a más de 25 perros, por ejemplo, aunque seguro que quisieran. Pasa algo semejante con los humanos. La Tierra tiene un número máximo de humanos que puede albergar, que puede soportar. Ese número es conocido como capacidad de carga. El petróleo creó una burbuja en donde esa capacidad de carga se expandió enormemente hasta permitir que la población alcance los actuales casi 8 mil millones de personas. La ONU, por su parte, estima que el número máximo de humanos que se puede alcanzar manteniendo las tecnologías actuales de producción y consumo es de unos más o menos 11.000 millones. El problema es que esos números asumen que tendremos petróleo y que el sustituto que consigamos para él será tan productivo y barato como lo era el petróleo. Según los, según los cálculos de Duncan, eh, la verdadera capacidad de carga de la tierra sin petróleo se encuentra en algún punto entre los 500 millones y los 2 mil millones de habitantes, número que, por cierto, hemos técnicamente casi cuadruplicado. Ahora, ese espacio o gap de la gráfica entre lo que la Tierra aguanta y lo que eh, lo, el número que somos en la actualidad se conoce como el overshot o el rebase en español hemos rebasado la capacidad de carga terrestre. De hecho, la rebasamos en 1925. A partir de ese momento, estamos muy por encima de lo que la Tierra puede aguantar. Si combinamos esto con el problema de la producción de energía necesaria para mantener a esa población y el hecho de que posiblemente el pico de producción ya fue alcanzado, pues tenemos un problema. Si dividimos la energía total producida en, entre la población que hay en el mundo se obtiene una cantidad que Duncan llamó consumo de energía per cápita. Pues resulta que el crecimiento de ese número se ha venido ralentizando. Tuvo un, tuvo un crecimiento sostenido en torno al 2,8% anual en todo el mundo entre 1955 y 1980. Pero desde entonces y hasta el 2005 se ha ido estancando progresivamente. Y el crecimiento medio desde entonces y hasta el 2005 estuvo en torno al 0,2% anual más o menos. Bueno, según las estimaciones de Duncan. En ese mismo periodo, la población mundial pasó de 4.400 millones a 6.400 millones, un incremento de cerca del 50%. Y las tasas de crecimiento de la población se encontraban siempre en torno al 1,5% al 2% aproximadamente. Obviamente, las fuentes energéticas están agotando su capacidad de suplir la demanda. Y aún más, la mayor parte del consumo de esa energía para mantener a ese 50% de población extra proviene de fuentes de energía no renovables, el petróleo, que al parecer agota considerablemente rápido sus capacidades, ya no es la única fuente. La teoría del pico petrolero de Hubert erró en sus cálculos, es cierto. Pues estimaba que para mediados de la década de 2000 la economía del petróleo colapsaría, lo que por cierto no pasó, sin embargo, sus premisas no son incorrectas, hay quienes ubican en la actualidad el pico petrolero en torno al 2008 o al 2009, aunque es cierto que también ha habido un pico importante en la producción, un crecimiento importante de la producción entre el 2019 y el 2020, empezando a la caída en el 2021. Según los cálculos de Duncan, el crecimiento del petróleo bajó a un 1,5%, el crecimiento de la, de, la, de, la, de, de la producción, o sea, la producción... De, de, de un año con respecto al año anterior. Había estado siempre por encima del, del, del 2 o al 3% y bajó al 1,6% anual, mientras que la producción de carbón anual creció a un ritmo de 4,8%, casi del 5%. Y ese dato del carbón es muy importante porque nos habla de cómo podría producirse el colapso. Y guarden esa información solo un momento más mientras completamos, las, la, completamos la exposición de las premisas. El fenómeno del overshoot... ...o del rebase, también tiene algo importante a considerar... ...y es que como la capacidad de carga se supera... ...los recursos restantes se consumen cada vez más rápido... ...algo que, por cierto, la fiebre consumista del actual sistema no ayuda a compensar... ...los recursos no renovables se consumen ya pues no, no hay más de dónde sacar... ...pero la capacidad de carga terrestre se basa en los que sí son renovables... ...el problema es que como la población que consume es mucho mayor que la capacidad de carga... Entonces, los recursos renovables también se agotan más allá de su capacidad de regeneración, al menos en inmediato, lo que causa un espacio de tiempo en el que ya no es posible producirlos a su máxima capacidad, pues el sistema queda exhausto. Ese es, es el verdadero peligro del overshoot, que si la capacidad de carga del planeta está en torno a los 2.000 millones, el rebase puede hacer que durante un par de décadas esa capacidad se reduzca por debajo de los 500 millones. Quizás no necesitamos una guerra nuclear, una guerra de los champiñones, como decían en la serie de obra de Aventura, por lo de las formas de, los hongo, de hongo en las explosiones. Más, más que el sistema, la civilización entera es la que parece estar agotando sus propias capacidades. Esto ha hecho que Duncan postule la, con, la conclusión más general y pesimista hasta ahora de su teoría. La civilización industrial moderna, producto de, la conocido como, de lo que es conocido como la Tercera Revolución Industrial que acaeció entre 1920 y 1940, también lo llaman la revolución tecnológica, tiene un periodo de vida medio de unos 100 años. Ese es su postulado. Bueno, para otras referencias, recuerdan que con todo esto de la inteligencia artificial y el metaverso, muchos son los que proponen que ya estamos entrando definitivamente en la quinta revolución industrial o revolución tecnológica. Ahora... Duncan sitúa el nacimiento de la civilización industrial moderna en 1930 basado en el crecimiento abrupto de la población, el inicio de la aceleración de la tasa de consumo energético per cápita y el hecho de que el petróleo se posicionara como fuente de energía dominante en torno a esa fecha y desplazando para aquel momento el carbón. En el momento, de acuerdo al postulado de Duncan, en el momento en que la tasa de consumo energético per cápita vuelva a alcanzar los mismos niveles que tenía en 1930, pues Duncan estima que ese será el momento en que la la civilización industrial moderna llega a su fin. A partir de ese momento, Duncan postula que ya la, ya la sociedad habrá, ya la, la, la civilización industrial tecnológica habrá colapsado y ya será otra cosa, ya será otra, abrirá un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Y por supuesto, la conclusión de Duncan, al menos para, 19, para el 1999-2000, era que. Esa, ese momentum, eh, esa tasa de, de consumo de energético per cápita, se igualaría a la de 1930 en torno al 2030 o al 2040. Por eso postulaba que le quedaban unos 100 años. La crisis del fósforo. Uno de los mayores problemas que enfrentamos como civilización es la incapacidad que hemos demostrado para poder controlar el impacto medioambiental. El cambio climático es sin duda una realidad patente y la película de no mires arriba con Leonardo DiCaprio es una buena metáfora muy poco sutil en mi opinión de cómo nos estamos enfrentando a ese problema y qué tan en serio lo estamos tomando. Existen al menos tres elementos químicos indispensables para el crecimiento de las plantas y los cultivos. El nitrógeno, el fósforo y el potasio. Cada uno de ellos juega un papel dentro del metabolismo vegetal y bueno, del nuestro también, del animal. Respecto al potasio tenemos realmente grandes reservas. El nitrógeno hemos logrado producirlo con abundancia, aunque a finales del siglo XIX se volvió una mercancía muy escasa, tanto así que se libraron guerras por él, pues lo extraían del guano del murciélago y las aves que se acumulaban en algunas islas y en las costas de Sudamérica. Y sí, o sea, literalmente se pelearon guerras por montañas de excremento. Sin embargo, en la actualidad se han encontrado, al parecer, formas bastante fáciles de procesarlo y extraerlo, pues cualquiera puede comprar por sacos de 30 kilos en cualquier tienda... De suministros agropecuarios un montón de nitrógeno, a veces aparece aquí como venta de uria, es el nombre que le dan. Sin embargo, no pasa lo mismo con el fósforo. No es ni tan abundante ni tan fácil de extraer y su ciclo es mucho más lento que el del nitrógeno. El fósforo se encuentra presente en el suelo donde lo extraen las plantas, lo procesan y luego al morir o, o al ser comidas por otros animales vuelve al suelo donde es extraído una vez más por las plantas y los hongos y así, etcétera, etcétera. Una parte de ese fósforo se pierde drenado en las aguas subterráneas y va a parar al fondo del sedimento marino donde con el paso de millones de años de movimientos geológicos lo devuelven a la superficie, pero es una parte considerablemente pequeña cuando el, cuando el ciclo se da de forma natural. Cómo podemos ver su movimiento es mucho más lento que el del nitrógeno, en el que se involucra la lluvia y, y por lo tanto va más rápido. El, el ciclo del fósforo requiere de varios años. El problema está en que, como es un elemento indispensable para las plantas, es usado en los fertilizantes para aumentar la productividad de los cultivos pero de todo el fósforo vertido en la tierra mediante la fertilización química, solo entre el 10 y el 20% es aprovechado realmente por las plantas. Bueno, hay discrepancia respecto a estas cifras, pero casi todo lo que he encontrado habla de, de una cifra entre ese 10 y el 20%. El resto es llevado, por lo de las lluvias que ya mencionamos, a los fondos marinos, y bueno, también por los regadíos, donde se asientan su sedimento. Y se dieron cuenta de esto porque existe algo en Guatemala, un lago en Guatemala que es, prácticamente muerto debido a la alta concentración de fósforo en su sedimento y esto incrementó el crecimiento de una alga tóxica que básicamente infestó el lago y no vive nada allí. Algunas investigaciones actuales apuntan a que eh, parte de estos amplios espacios muertos del océano llenos de masa de agua con escaso oxígeno que no sé si habrán visto en las noticias, bueno, pueden estar relacionados con este desequilibrio en el ciclo del fósforo. sencillamente. Este elemento se está acumulando en la fase del ciclo de la que, por suerte, con suerte, solo saldrá de forma natural dentro de unos millones de años. Tiempo que, por cierto, no tenemos. Solo existen tres fuentes importantes de fosforita en el mundo ubicadas en China, Marruecos y en Estados Unidos. Y las estimaciones más optimistas dicen que se agotarán cuando menos al finalizar este siglo. Los pesimistas dicen que le quedan 50 años, por cierto. Y eso sí, y solo sí, si mantenemos el ritmo de producción actual, si no lo incrementamos y si no seguimos abusando de él en, en, la, en la fertilización de los cultivos. Sin este elemento, que es indispensable para la vida, bueno, es indispensable porque necesitamos fósforo para que existan las moléculas de ATP, de las que ya hemos hablado en este podcast, que son las moléculas que almacenan y transportan la energía dentro de las células. Sin esa molécula no existiría la célula. Sin este elemento, los cultivos empezarán, por supuesto a decaer y la producción industrial y masiva de alimento será no insostenible realmente sino completamente imposible. Es decir, sin el fósforo la tierra agotará su capacidad de cultivo en unas pocas cosechas y será literalmente incapaz de producir la cantidad de alimento requerido la que requerimos nosotros. No importa cuánto de los otros fertilizantes le agreguemos, no podrá producir lo que le estamos demandando. Esto se une al problema que mencionaba Duncan en la teoría de Dubai sobre la capacidad de, producción, de, de, de producir más energía, la energía suficiente para mantener a toda la población y el problema del rebaso del overshot con, con el incremento de la población. Todo ello parece que está destinado a coincidir en torno al colapso final de la civilización industrial moderna. Y eso que cuando Duncan formuló su teoría solamente estaba contemplando el problema de la producción de energía necesaria y de la capacidad de, de carga de la tierra en términos de producción de alimentos. Sabía que, sabía que no podía restituirse la capacidad de cultivo, pero no, en, parece, para el momento en que Duncan formula su teoría, el problema del fósforo no era muy conocido realmente. Y dudo que Duncan haya realmente considerado el problema del, de la producción de fósforo, en, su, en, en de, de la, del uso de fósforo y fertilizantes en los cultivos y el desequilibrio del ciclo del fósforo porque entre los papers de él, las tres versiones de su de investigación no se encuentra presente ninguna mención a este ciclo sin embargo parece ser que el desequilibrio del ciclo del fósforo se une a la fiesta el calendario del fin del mundo Duncan propuso entonces un resumen del panorama tal como él lo veía y que la primera vez que lo leí hace unos 10 años más o menos me pareció verdaderamente aterrador pero bueno, creo que ya he superado un poco el temor en ese aspecto en parte porque habla de eventos realmente bastante lejanos aunque con el paso del tiempo muchos de sus puntos resultaron erróneos uno se da cuenta que tener errores de cálculo no implica tener un mal planteamiento solo que los datos de entrada estaban errados lo que quiero decir es que, aunque las predicciones de Duncan se hayan equivocado en sus fechas y cronología de eventos, eso no significa que no vayan a pasar los eventos. Siguen siendo más que probables, casi seguros muchos de ellos, a no ser que se produzcan cambios importantes en nuestra propia civilización y en el modo de enfrentar los problemas que tenemos. No es solo el cambio climático lo único que amenaza nuestro futuro, sino la propia dinámica interna de nuestro actual sistema económico y político a nivel mundial. Duncan creó un calendario de eventos importantes de acuerdo a las premisas y postulados de su teoría y eso es lo que vamos a compartir, tal como los formuló originalmente. Notarán enseguida, sin necesidad de que yo se los indique, en qué puntos fallaron sus predicciones, pero creo que estarán de acuerdo conmigo en que ese error de cálculo no invalida la mayor parte de las premisas de su teoría. Empecemos. En 1732 se tiene el registro de la utilización del carbón como fuente de combustible por primera vez. Se entiende que inicia aquí la primera revolución industrial. En 1765 se crea la máquina de vapor y en 1859 tiene lugar la que se conoce como la primera perforación petrolera. En, el 59, en 1869 se empieza a producir electricidad dando inicio a lo que se conoce como la segunda revolución industrial. En 1886, bueno, entre 1886 y 1900, el carbón desplaza a las biomasas como principal fuente de energía en el mundo, o sea, entendemos por biomasa lo que es producido por elementos vivos, o sea, es distinto el carbón que se extrae de las minas que el carbón que se extrae de, que, que se obtiene quemando madera, eso es biomasa. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, como todos saben, y en 1929 se produce la Gran Depresión. Son las primeras grandes convulsiones totales, completas, dentro de la civilización industrial. La crisis continuada de ese sistema imperial colonial y su contradicción con el capital moderno en ese momento, desemboca en dos grandes hitos. La primer, bueno, uno de los hitos es el super conocido de la Segunda Guerra Mundial que inicia en 1939 y el otro es el despegue de la llamada Tercera Revolución Industrial unos años antes y que es situada por convención en 1930 entre 1946 al finalizar la Segunda Guerra Mundial y 1960 se produce la gran explosión demográfica lo que se conoce como el Baby Boom, de donde vienen los actores Baby Boomers que salen en los memes no entre 1951 y 1963 el petróleo se convierte en la fuente de energía primaria en el mundo entero. En 1950 la población era de unos 2.690 millones de habitantes en el mundo entero. Esa cifra asciende a 3.690 millones para 1970. Y unos tres años después, en 1973, se produce la primera gran crisis petrolera que dispara los precios del combustible y enfrenta a los Estados Unidos contra la OPEP, un enfrentamiento comercial que dará como resultado a la segunda crisis petrolera en 1979. Y a partir de ese momento, bueno, los países productores de petróleo en el Medio Oriente y en África no conocerían la paz. En ese año se derrocó el Shah Raza levi en Irán y luego se iniciará la guerra irán Irak, que, que durará toda la década de los 80 y que desembocará en la invasión de Kuwait en los años 90 y por supuesto en la primera guerra del Golfo. Y luego de la guerra del Golfo estalló en África la, la, la, la segunda guerra... La Segunda Guerra del Congo, que da como resultado más tarde, la. perdón, ya la Primera Guerra del Congo y luego da como resultado la Segunda Guerra del Congo, que también es conocida, por cierto, si no lo sabían, como la Guerra Mundial Africana, que se tira unos 5 millones de muertos. Fue horrible. Si vieron una película Diamante Sangriento, acontece durante ese periodo de tiempo. Es también, por cierto, en la década de los 80, nos adelantamos un poco, cuando inicia el estancamiento del consumo energético per cápita, que apenas crecerá que desde, desde entonces y ya lo habíamos mencionado en una sección anterior del podcast. Para la década del 2000 se produjo una vuelta al consumo del carbón como fuente de energía y aunque, no, aunque esta aún no ha desplazado el petróleo, no es todavía una fuente primaria, juega un papel importante en China, por cierto, que es ya la primera economía del mundo, y en donde la contaminación producto de las minas de carbón y de la extracción del carbón es ya legendaria. Aparecen las noticias en los periódicos por todos lados. En 2010 tiene lugar un pico de consumo energético per cápita. Aunque sin romper esto de la desaceleración, también se produce un pico de, de, de producción petrolera en esa fecha y que luego inicia una caída hasta que se produce otro pico en, el, en este periodo del 2019-2020 que ya habíamos mencionado. Aquí empiezan las especulaciones de Duncan. Para el año 2012, Duncan estimaba que empezarían a producirse los primeros apagones o cortes de energía en el suministro eléctrico por la falta de recursos y que empezarían a ser más frecuentes. En 2015 la población alcanzaría su pico máximo, según Tauncan, de 6.900 millones de habitantes y desde entonces no volvería a alcanzar esa cifra que se reduciría hasta unos 5.200 millones para el año, entre el año 2027 y 2030 y a poco menos de 2.000 millones para el año 2050. En este escenario el sistema geopolítico actual basado en la interacción de grandes bloques continentales en el comercio marítimo entre ellos se fragmentaría y rompería definitivamente. En el año 2100 aproximadamente se produciría el fin definitivo de la era industrial, con el apagado final de todas las fábricas y maquinarias, al no encontrar fuentes de energía sostenibles y todo esto. Se estima que los pueblos que tienen más probabilidades de sobrevivir al colapso son los que se encuentran en peores condiciones en la actualidad, como algunas tribus aisladas del Amazonas, de las selvas africanas y del sudeste asiático, así como los bosquimanos y las tribus aborígenes australianas, ajenas a todo el desarrollo de la civilización industrial, por cierto, son tribus que ya desde, desde siempre han sido tribus de cazadores-recolectores, no tienen ni siquiera nada que ver con la agricultura. Ya luego de esa fecha, la antigua civilización se va a fragmentar en pequeños oasis de tierras cultivables, pequeñas ciudades de no más de 20.000 habitantes como máximo porque encima de esa cifra la, eh, la producción sería imposible de suplir, de, de suplir el consumo y las grandes ciudades serían completamente abandonadas, quedarían como grandes desiertos bastante peligrosos para andar. Es posible que se produzcan, por supuesto, algunos intentos fallidos de reindustrialización de la sociedad, pero la gran mayoría continuarán existiendo como pequeñas sociedades tribales, autosustentables o como culturas o pequeños imperios parásitos o ligas de micronaciones federadas para protegerse y poder comerciar entre sí. Por supuesto, limitados a lo que pueden obtener mediante la atracción animal o mediante la navegación en pequeños ríos, ya que las grandes rutas de comercio se verán realmente interrumpidas y volveríamos a un sistema semejante al que existía ya para... para en la época del Imperio Romano. Debido también, por cierto, al problema del agotamiento, de la capacidad del cultivo de la tierra, Duncan estimaba que las tierras arables o cultivables se agotarían por completo en algún punto entre el año 3000 y el año 5000 después de Cristo, con lo que bueno, los sobrevivientes deberían volver entonces a un modo de vida basado en la casa y la recolección nuevamente. Ese será el fin definitivo de la civilización y los humanos regresarían a un estado semejante al que se encontraban durante la Edad de Piedra, que cuando construyeron Go Gobekli Tepe unos 15.000 años atrás. Este escenario no es realmente nada halagador. Esta es la cronología de eventos como la piensa Duncan. Espero, por supuesto, que hayan notado los puntos en donde la teoría de Duncan tiene sus debilidades y errores. Se centra sobre todo en el petróleo y la electricidad, es su principal prejuicio, pero el margen de no considerar. Al margen de no considerar el desarrollo de otras fuentes de energía y soluciones tecnológicas A los problemas de la capacidad de carga terrestre y todo esto Sus puntos pienso yo que tienen mucha validez la, las, la crisis y los apagones eléctricos a gran escala no se han producido aún Aunque ya hay indicios de crisis energética Producto de la insostenibilidad de la economía en Europa y en Medio Oriente Muchos países y regiones del mundo ahorita solamente cuentan con electricidad Unas pocas horas al día Para algunos ejemplos véase lo que pasa en África Y sobre todo la crisis energética en el Líbano el paisaje que pintó H.G. Wells en su novena no parece realmente tan distópico, es, un, es en realidad bastante plausible. En ese futuro donde para mediados de este milenio es posible que existan solo unas pocas ciudades humanas en el mundo y el resto esté poblado de tribus de cazadores, recolectores y saqueadores, suena como una auténtica edad oscura, una especie de Mad Max más realista y que no se produciría en el año 2020 o 2030, sino que se produciría dentro de unos 500 o 600 años. Suena como una verdadera edad oscura que, por cierto, ya ocurrió. Algo semejante es lo que creemos que ocurrió en la caída de la edad del bronce. Y parece probable que nadie recuerde que en ese momento, que hace unos siglos atrás había hombres flotando en el espacio y planeando construir minas y bases en la luna y preparándose para colonizar Marte. ¿Cuántos creerán en ese momento, en ese futuro hipotético, que en el espacio, en algún punto oscuro llamado la Lagrange II, flota el James Webb, el telescopio más grande jamás construido. O el caso de la sonda espacial Voyager, que fue lanzada en 1977 y que ahorita en este momento ya está saliendo del sistema solar interior. Se encuentra unas cuarenta y tantas unidades astronómicas. Estará en, este momento, en ese momento en algún lugar fuera ya posiblemente de la influencia gravitacional del Sol y flotando a la deriva en el espacio, enviando señales a nadie en particular porque ya no habrá nadie dentro de la Tierra que pueda seguir captando su señal. Si algún extraterrestre, casualidad de la vida, se lo encuentra y decide venir a inspeccionar la Tierra, seguramente no encontrará más que tribus de cazadores y recolectores de una especie de simios sin pelo en medio de ruinas de ciudades que están consumidas por los bosques. Es cierto que el mercado actual y las políticas de las naciones más poderosas no han ayudado a enfrentar problemas reales como el del cambio climático y lo que... Se hará con los recursos no renovables, pero el desarrollo tecnológico parece ser prometedor en muchos aspectos, y ese es un punto que el pesimismo de Duncan, así como de otros teóricos del colapso social, no han contemplado. La verdad es que para cerrar este episodio con un escenario tan pesimista, creo que es buena idea. Para, para no cerrarlo con un escenario tan pesimista, creo que es buena idea examinar la otra cara de la moneda. Las esperanzas de Hawking. El 14 de marzo del 2018 murió en Cambridge, en el Reino Unido, Stephen Hawking. Fue realmente un gran hombre de ciencias, un excelente cosmólogo y físico teórico, y aunque se le deben descubrimientos importantes sobre los agujeros negros relacionados a temas tan fascinantes como la paradoja de la información que Hawking trataba de resolver y que si les llama la atención el nombre, les ruego que le echen un ojo al tema NRT, es realmente fascinante. A pesar de sus grandes aportes académicos, creo que su verdadero gran aporte estuvo en el ámbito de la divulgación científica. Hawking escribió un libro en 1988 que tituló Una breve historia del tiempo. Ese texto inspiró a millones de personas en todo el mundo y la verdad no sabemos cuántos de los matemáticos, físicos, astrónomos, químicos, maestros de ciencia, investigadores y otra serie de grandes divulgadores de la ciencia que existen en el mundo actualmente, fueron personas inspiradas por ese libro de Hawking y los que escribió después, porque siguió escribiendo. En mi opinión, está a la par de grandes divulgadores como Carl Sagan o Isaac Asimov. Su es realmente invaluable. Poco antes de morir, y quizás consciente de que no le quedaba mucho tiempo, Hawking estaba trabajando en su último libro que había decidido llamar Breves Respuestas a las Grandes Preguntas. Estaba casi terminado realmente, y fue publicado póstumamente unos meses después de su muerte. Tuve finalmente la oportunidad de leerlo hace algunos meses y la verdad lo disfruté muchísimo. Uno sale de, de la lectura de ese libro de Hawking con un sentimiento de esperanza y de, de gratitud increíble. Les confieso que en realidad yo siempre he sido un gran admirador de Hawking, de su obra de divulgación y su trabajo y soy de las personas que se sintieron inspiradas por sus libros a estudiar y aprender física, matemáticas, astronomía, a conocer la ciencia, a, a conocerlas de verdad. Aunque, bueno, lamentablemente mis, entre comillas, talentos para esas áreas son mucho menores de lo que habría deseado en realidad. El libro recopila un total de 10 preguntas que Hawking seleccionó de entre las que el público solía dirigirle en cartas o en correos electrónicos y que, la verdad, le, habían, le había tocado dar una respuesta tantas veces, o eran preguntas tan profundas, que bueno, él había decidido que podía responder de una vez y por todas esas preguntas en un libro. En ese libro, Hawking demostró tener una gran esperanza en el futuro, pienso yo, en el futuro de la humanidad, en sus capacidades, en todo el potencial de su conocimiento y en lo que podríamos llamar el lado bueno del ser humano. Ok, Hawking no era un ingenuo y él creía, igual que Bradbury, que, Brad que las guerras y la enemistad, que el caos, la crueldad y todas estas cosas nos acompañarían siempre, aunque con el tiempo pensaba que aprenderíamos a controlarnos. Y al igual que Brad Woody, que por cierto fue un escritor de ciencia ficción muy importante en los Estados Unidos, al igual, eh, al igual que Brad Woody, Hawking creía que el destino final de la humanidad como especie se extendía más allá de nuestro planeta. Ese era, esa era una pregunta que realmente llamaba mucho la atención de Hawking y mía también, y estoy seguro que de muchos de nosotros. ¿Cuál sería el destino final de la especie humana? Ya conocemos la respuesta que dio Duncan, por supuesto el universo va a morir algún día y nosotros, o lo que sea que seamos para ese entonces, se irá con él, no sabemos a dónde, si es que existe un adónde para ese momento, el momento en el que todos los momentos dejarán de existir, en que el tiempo ya no iba a importar, no existirá o no podremos siquiera saber si existe, pero quizás debamos pensar en un futuro más inmediato, eh, inmediato en el mismo sentido en que lo pensaba Duncan del, de, del 2100 para adelante. Un futuro entre las estrellas. Hay muchísima ciencia seria e importante detrás de quienes sueñan con un futuro interplanetario para la humanidad. No es simplemente ficción o bajas mentales, como dicen por allí. En los años 70, un científico soviético llamado Kardashev ideó una escala para determinar los posibles niveles de aprovechamiento de las fuentes de energía y cómo podríamos ser capaces de detectarlos a través del ruido electromagnético del espacio interestelar incluso, quizás, intergaláctico. Sin ir, muy, sin ir muy lejos, la paradoja de Fermi y quienes tratan de resolverla, así como la búsqueda del SETI son iniciativas bastante serias y para nada fantasiosas y que, por supuesto, emplean en cierta forma esta escala de, de Kardashev. En la escala de Kardashev existen tres clases de civilizaciones. En primer lugar, está las civilizaciones de clase o de tipo 1. Tenemos las civilizaciones son capaces de controlar y manipular en un 100% la energía de su propio planeta. En ese punto, nosotros aún estamos un poco lejos de ser una civilización de tipo 1... ...y actualmente nos sitúan, según los cálculos, en el 0.7 en la escala. No hemos llegado a la tipo 1 todavía. En las civilizaciones tipo 2 estarían aquellas que pueden controlar la energía de la estrella... ...en la que orbita su planeta... Sería si ya civilizaciones interplanetarias. Esto puede parecer un poquito fantasioso, eso de que vamos a controlar la energía del Sol, suena como a supervillano de Marvel. Pero hace unos meses tuve la oportunidad de leer un paper, que si, que si les interesa lo podemos compartir en las redes del podcast, en donde se mencionan técnicas para lograr detectar esferas de Dyson. Las esferas de Dyson son estructuras... ...ideadas precisamente para aprovechar y recolectar energía directamente desde una estrella. Y si les interesa el punto, también hay unos cuantos videos de, de Kurgesak ...sobre cómo funcionaría una estrella de Dyson y cómo sería... ...más o menos construir una, estrella, una esfera de Dyson desde un punto de vista realista. Y si vieron de paso la película de Avengers Infinity War de Marvel... ...esa supuesta forja de nanos llamada Nidavellir... ...en donde el personaje de Thor fue a buscar su hacha... Es en realidad una esfera de Dyson construida sobre una estrella de neutrones. Y aunque les parezca un poco exagerado, en realidad es técnicamente posible construir una. Y por último se encuentran en la escala las civilizaciones de tipo 3. Allí encontramos civilizaciones capaces de controlar y aprovechar la energía generada por toda la galaxia en donde se encuentran. Una civilización de este tipo parecería realmente hecha de dioses a nuestros ojos y nos verían a nosotros como poco menos que insectos como nosotros vemos divertidos a las hormigas a hacer guerras y construir madrigueras las, los, las cuidamos por diversión y tenemos granjas de hormigas y las exterminamos sin sentir la más mínima culpa la mayor parte del tiempo de hecho algo parecido es el argumento de la novela de comedia y ciencia ficción de la guía del autoestopista galáctico que les recomiendo es muy chistosa y en donde un día destruyen la Tierra porque iban a construir una autopista galáctica que pasaba por nuestro sistema solar y los humanos no nos enteramos porque nadie se había molestado en ir a buscar la notificación de desalojo planetaria que nos habían dejado en la oficina de Catastro Galáctico que estaba en alfa Centauri míseros cuatro años luz del Sol. Ahora, y volviendo al punto serio, Hawking, Brad Booty, Sagan, Kardashev, Asimov, todos ellos eran autores que no solo pensaban en un futuro para la humanidad, fuera de la Tierra, lo veían posible y factible, lo veían a la vuelta de la esquina. Los proyectos de Elon Musk y el, el redespertar de la carrera espacial parecen corroborar las impresiones de todos estos teóricos y científicos. En este escenario quizás hasta podría pensarse que la novela de Dune en el siglo XX que contaba la historia del imperio galáctico regido por un, un sistema semifeudal basado en el comercio, la conquista y la colonización de planetas fue tan futurista como lo fueron las novelas de Julio Verne en el siglo XIX. En su momento realmente nadie creyó que fuera posible poner hombres en la luna con una bala de cañón. Y estrictamente hablando no fue con una bala de cañón, pero sí se llegó con una tecnología que tenía, compartía principios semejantes. Porque era la, te la, la tecnología de cohetería que se había desarrollado primeramente en Alemania y luego en Estados Unidos para finalmente ser utilizada en, el, en, en los cohetes espaciales. Ahora, no importa qué tan convulsa sea la vida política y las intrigas y las para ciegas de la raza humana, esta perspectiva augura un futuro próspero de dentro de lo que cabe, donde la especie medra y se extiende por el sistema solar, bueno, al menos. Y si analizamos los proyectos de terraformación que mencionaba Carl Sagan, en donde decía que, que es posible reconstruir una atmósfera marciana ligeramente... ...funcional y protegida un poco del viento solar y agregando gases de efecto invernadero para finalmente poder hacerla habitable el planeta rojo dentro de unos 1500 años, pues la verdad no resulta tan imposible como uno podría pensar si se sientas a analizar los cálculos y, y, y el proyecto de Sagan de una forma factible... Estamos realmente más limitados por la organización económica que tenemos actualmente... ...que por nuestras capacidades técnicas en realidad. Aunque bueno, eso es materia para otro para otro episodio del podcast... ...y, y si les interesa es la premisa fundamental de un trabajo de Marcuse... ...una conferencia de Marcuse que se llama El fin de la utopía. Sin embargo, en mi opinión, creo que Sagan, Hawking, Asimov... ...todos ellos estaban un poco nublados por el prejuicio. Se movían entre gentes maravillosas, investigadores, científicos, soñadores... Personas, la gran mayoría de ellos animados por una gran dosis de buena voluntad y en quienes el peor defecto que podremos encontrar sería, en el peor de los casos, un poco de vanidad, pero ¿a quién le importa eso? Del otro lado se extienden campos enormes de corrupción, mafiosos, asesinos. Del otro lado están Somalia, Centroáfrica, Myanmar, los campos de batalla en Siria y Yemen, el horror de los cárteres de la droga en México o de las maras en El Salvador y sobre todo la locura de la irracionalidad de nuestro propio sistema. Quizás ellos, tan llenos de esperanza, no podían verlo, pero hay otros, hay otros que sí lo vieron, donde se encuentra gente como Duncan, que quizás por eso es un poco tan pesimista. Esta perspectiva que da Asimov, esta perspectiva que da Hawking o que daba el mismo Sagan, hablaban en cierta forma de la posibilidad que tenía el ser humano de continuar el camino del progreso. El progreso entendido como la posibilidad de que el futuro sea mejor que lo que vivimos ahora. Esa visión, por cierto, es un mito propio de nuestra, de nuestra época, de nuestra civilización. Porque en la antigua Grecia y en el Imperio Romano creían que cada día era peor que el día anterior, o cada época o cada era era peor que la era anterior, porque consideraban que la, la historia o el o el fluir del tiempo era circular y que avanzamos de una edad de oro hacia una edad de bronce, de hierro y piedra hasta que finalmente la humanidad se hundía luego poco a poco iba a volver de nuevo a la edad de oro de los grandes hombres y así en un ciclo eterno de, de, de avance y retroceso hacia el infinito durante toda la existencia. En cambio, gente como Sagan, como Hawking, como Asimov, como Brad Booty, creían seriamente en un futuro mejor posible gracias al desarrollo tecnológico. No lo subestimo, no estoy pensando que puedan estar equivocados. Creo que ambas visiones son perfectamente posibles. El punto está en que en la actualidad estamos quizás en el punto de inflexión en el que no sabemos cuál de los dos caminos puede ser el más probable, porque obviamente esta visión que ofrece Duncan no está desprovista de, de datos y no es el único teórico del, del colapso o del decrecimiento bueno, con esto quería cerrar finalmente este episodio del podcast el primer episodio del año 2022 espero sinceramente que les haya parecido, al menos entretenido o interesante, y que les haya dado algo que reflexionar. Quizás se sale un poco de, los, de la línea que hemos desarrollado últimamente en torno al pensamiento crítico y un poco más filosófico, y de psicoanálisis, para centrarnos en algo un poquito más... no trivial, la palabra no sería trivial, algo un poco más concreto o un poco más... quizás ligero de tratar, porque se, definitivamente es un tema un poco agobiante, ¿no? Pero desde hace tiempo quería, lo había notado por allí en un borrador, quería tratar este tema de expresar esta dicotomía en cómo percibimos el futuro, porque también estamos acostumbrados, le, le demos mucho peso al lado negativo, porque estamos un poco acostumbrados a pensar, a vivir dentro de este mito del progreso y de un futuro mejor, y hay que tener en cuenta que el otro lado donde, nos, donde se parece que es que viene al menos una parte del futuro donde sí existe el Immortal Joe montado sobre una so, so, sobre los últimos camiones aprovechando los últimos trazos de gasolina para colocar su, su, pequeña, su pequeño imperio donde controla leprosos parece que tampoco es tan imposible sin embargo no quería dejar de mencionar por supuesto las otras perspectivas un poco más optimistas porque pienso que el contraste era necesario y también porque no habría sido muy buena idea cerrar con una visión tan desalentadora. Bueno, espero que sea un buen inicio de año para todos ustedes y que nos veamos pronto en un próximo episodio del podcast. No olviden visitarnos en las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como arroba en la esquina de samán Y pueden escribirnos, comentarnos, hacernos sugerencias, dejarnos un comentario en YouTube si están escuchando esto a través de YouTube. Y si les pareció divertido el tema o los temas que se tratan en el podcast o al menos interesantes o agradables o les dio ganas de compartirlo con alguien, por favor compártalo a quien crea que les pueda interesar. Hasta luego.